Vamos a saludar a la doctora Alicia Barrio Nuevo, que es abogada especialista en consumo. ¿Es correcto eso, no? Correcto. ¿Cómo le va, Alicia? Gracias por estar con nosotros. ¿sí? Tal, un buen placer. Bueno, la hemos invitado porque usted estará al tanto que hay inflación en el país, ¿no? Sí. Más sí, o menos. Me he enterado. Tenemos ahí como un 6, 7% mensual. <risa> tampoco es tanto. Ay, a ver. No ¿Qué, vamos a Si te lo dividís he lo... por día, no es mucho. <risa> <risa> si vos te podías pensar, es verdad. ¿Dividirlo por día? ¿Cuánto es? Porque <risa> tenemos nada de inflación diaria. Claro. No es tanto tampoco, así que no hay, no hay de qué alarmarse. No hay que pero bueno, este, todo un tema, no lo tomamos así nosotros en un chiste, pero nos duele profundamente porque socava el poder adquisitivo de cualquiera de nosotros. Lo, la pregunta que tenemos para hacerle es cómo ganarle, se puede ganar inflación y cómo intentar ganarle y no caer en las trampas que muchas veces nos ofrecen desde el mercado, ¿no? Que nos sí. van a atentar con posibilidades, ahora se si viene el de las 30 cuotas, por ejemplo. ¿Cómo sacar esa cuenta final para no caer en la tentación de decir, me meto y después no puedo pagar? Sí, exacto. Eh, la verdad que es difícil, eh, más en el momento que estamos viendo, como vos decís, el tema inflacionario es galopante. Entonces eh, hay muchas trampas en el mercado y, y digamos, creo que eh, hay que distinguir. Por un lado me parece que hay que distinguir entre las personas, los trabajadores que están en relación de dependencia... Eh, y que serían, digamos, a los cuales se apunta, digamos, uh -huh. mucho con estas cosas de 30 cuotas, de esto, porque eh, los sueldos, lamentablemente, se han mantenido casi igual o han sufrido un aumento muy sensible en relación al tema inflacionario claro, claro. Entonces, claro, se establecen eh, 30 cuotas, pero hay que ver qué interés se fija, claro. si, son, eh, si es un leve interés, hay que eh, recordar siempre <coughs> las comisiones, es decir, si uno va a pagar con tarjeta de crédito. Pero ¿Cómo hace la, el, el, el tipo común, como cualquiera de nosotros, que se ve tentado ante esta posibilidad? Porque vos decís, bueno, la verdad no me da para comprarme un tele. Ayer veía eh, el recorrido que hacía ah, Marcela Navarro, 80, 90, 100, 120, sí, lo, 120 mil, estoy además, hablando un tele. atención, porque los de la promo son televisores grandes. Grandes, ¿sí? claro. Son de más de 100 seguros. Entonces, obviamente que es una tentación, voy a decir 30 meses, pero tenés que evaluar, pienso yo, ¿no? sí. que son más de dos años, sí, eh, claro. evaluar cuánta vigencia crees que vas a tener en tu, en tu trabajo, porque tenés que pagarlo después durante claro, dos años y medio. Yo lo que recomiendo y lo que aplico en general digamos es el tema de qué es lo que yo tengo, por eso apuntaba al tema de los trabajadores en relación de dependencia. Claro. Es decir, en primer lugar, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo de lo que dispongo? Seguro en el bolsillo. ¿Por qué? Porque las cadenas de pago, como ustedes ven, se cortan. Es decir, si uno dice, bueno, me, ah, pero yo tengo que cobrar dos cheques el mes que viene, claro. y también me va a pagar el fulanito... Hay un dicho que dice, no cuentes eh, la que no tenés en la mano. La que no tienen en claro. la mano todavía es como que no la cuentes. Y proyectense solamente sobre, la que la, sobre, lo, sobre, sobre lo, lo que, que tienen, Porque claro. además si vos no la tenés, implica que probablemente lo que te ofrezca la tarjeta, en algún momento es que vos pagues el mínimo. O sea que vas a estar pagando. Vas, por, por el perdiste. Y ahí perdiste, porque ahí ya esa promoción a la que vos accediste, porque estaba buenísimo que fueran 30 cuotas sin Para interés, te agregan un interés que a lo mejor terminás pagando el triple. Claro, exactamente. Es decir, vos después se te hace tan gigante que es lo que está pasando ahora con el tema de eh, los sobreendeudamientos familiares, que son terribles en donde caen, porque eso los lleva después a tener que meterse, en, a tener que sacar préstamos para poder sí. levantar esa deuda y con intereses usurarios. Y esas, justamente nosotros, eh, digamos, cuando hablamos de, de defendiendo a los consumidores, a los ahora ya somos, creo que todos somos hipervulnerables en sí, este sí. tema, todos. Pero bueno, eh, cae uno en pedir préstamos con unos intereses que son y, altísimos sí. y después te empiezan a Para caer pagar cargos, una, deuda. Para pagar y, una y deuda. Y hablar los que no pueden acceder a un préstamo bancario, que tienen que acudir a otro tipo de préstamo que ahí sí. te revientan por todos lados. Exactamente. Bueno, fíjese la comparación sí. con el país, ¿no? <ríe> esto que parece que cuando hablamos de, de, de las deudas del país es más o menos esto, sí. es de Te tomaste una deuda y ahora vas a tomar otra para pagar esa deuda, entonces el tema es ver cómo es el interés de esta nueva deuda. Pero, que vos tomás y es menor al interés que te genera otra. Todo eso en la cabeza no, no es fácil. Hay que pensarlo. Pero sí. si vos sos un trabajador asalariado, que estás en relación de dependencia, que tenés cierta estabilidad en tu trabajo, a mí me parece que termina conviniendo. Un plan. Después de, de, después depende de tus ganas de pagar un producto 30 cuotas. A mí me parece un montón. Me parece montón, bueno, sí. pero a mí me da miedo. Pero de, para, en 30, term... son dos años y medio. Pero ponele que vaya todo bien, que es probable que vaya todo bien, pues si vos tenés cierta estabilidad, suponte tu caso. Salvo que te echen tano, que bueno, tenemos pero que... Pero puede pasar, ahí. mañana cae un gerente nuevo que dice, che, este tiene la nariz muy grande, no me parece que sea el adecuado, y chao, Bueno, bueno pero pará, Suponte que vaya todo bien, y vos empezaste a pagar hoy una cuota de 6 mil pesos, el año que viene, que van a ser las cuotas de 6 mil pesos, es casi nada, va y a quedar... Y dentro de dos es años. verdad eso, eso es verdad, pero son pocos los casos y pero pero sí, este, eso eso hay que aprovecharlo. Cuando es uno cuando está en una re, en relación de dependencia, tiene cierta estabilidad y tenés un plan de 30 cuotas, tranquilo, es decir, yo, uh -huh. lo aprove, yo lo aprovecharía. Y además son este, productos que lo amortizás, el el, té, el electrodoméstico, un celular en dos años y medio, lo seguís utilizando, es un producto que claro. eh, Exacto, y ya las últimas cuotas prácticamente dan no nada. nada, no es nada, pero digamos, básicamente eso son pocos Cosas ahora, claro. bueno, con el tema del mundial, yo creo que va a haber mucho de eso, pero me parece es la que. la tentación que... también, ¿no? Yo tengo televisor, ¿para qué quiero un tele Yo me lo planteo muchas pero veces. Me dijiste eso. más temprano que querías uno para el baño. Y sí, porque sí. por ahí te engancha <risa> un partido, ¿viste? Y, y, y, y, claro. y, bueno, y te dan ganas de y hacer. Te, pis. Y no puedes no ver el partido. <risa> te y perdés te perdí, esa te, fracción, te, punto te el gol. penal. No. y sí. Claro. Bueno, no, resolvés con el teléfono también. Es verdad, hoy por hoy el teléfono te da muchas alternativas. ¿no? no, y hay un tema que también volviendo a lo que vos decías, eh, Sofía, el tema de, eh, de cuando se re tienen que recurrir, porque también están todas las otras personas, trabajadores que no están, digamos, en el, eh, en, digamos, en relación de, o sea, trabajan en relación dependiente, pero no están en blanco, blanqueados. Claro. Y tienen que recurrir, se meten, digamos, por ahí en eh, planes con muchas cuotas o algo, y llega un momento en el que, bueno, los despiden por eh, claro. A o por B, y tienen que recurrir al mercado clandestino. Y ahí el Banco Central, hay que decir que no tiene ningún control respecto a todas las entidades financieras que operan fuera del mercado. Sí. Entonces, los intereses están llegando casi no sé, al mil por ciento, es sí, muy grande, claro. es, es una barbaridad. Y ahí es donde se ven realmente, digamos, muy, muy muy complicadas. ¿Cuáles son las denuncias que más reciben, de lo de lo que más le toca a usted, opcional, por parte de los consumidores? Uy, llega de todo, pero um, creo que lo que ha llegado mucho es sobre, que lo hablábamos antes... Temas de estafas este, informáticas, mm. este temas de gente que viene con resúmenes directamente y que te dice de los bancos, pero es que si yo esto no lo he sacado, mira lo que me... pero yo nunca he comprado esto. Entonces me parece que ahí hay que educar un poco al, al consumidor que esto lo pueden hacer ellos solos, sabiendo de que pueden impugnar un resumen del banco. Pueden impugnarlo dentro de los 30 días de que reciben ese resumen, lo ven, lo leen, es informal, siempre se quédense con una copia porque los bancos son bastante vivos, este, o lo hacen por mail. Y les tiene que responder el banco en 15 días. y Tiene que ser una respuesta que esté fundada también. Uh -huh. Entonces, esto me parece que es importante que lo sepan porque es una de las principales o sea, cosas que llegan. ¿Cómo se hace en el caso... A ver, el, antes cuando utilizabas la, la tarjeta de crédito en el postnet, vos siempre tenías que firmar el recibo. Sí. Después si vos reclamabas algo, decías, bueno, mostrame dónde está mi firma y ahí terminabas ganando si es que te habían robado la tarjeta. Sí. Ahora, para comprar eh, online, no firmas nada. O sea, con los datos de la tarjeta... No, ya incluso puedes... te voy a decir sí. algo, hoy con la tarjeta de débito ya casi que no firmas. Claro, bueno, sí. ni hablar en las compras online, pues, o sea sí. vos tenés una, el número de frente de la tarjeta, el número de atrás, el código de seguridad y listo. ¿Qué sí. pasa? si ¿Cómo hacer para desconocer una compra que te aparece que vos no hiciste? Claro, bueno... Es en, más complicado. En, en ese caso es como bastante más, es más complicado el tema de las estafas informáticas. Pero bueno, por lo menos vos vas a tener el, el número, digamos, sí. de, de digamos que va de, de tu tarjeta en la que vas a poder acreditarlo con tu DNI y eso. Pero sí es más complicado el tema de las estafas claro. informáticas. Porque yo me imagino... Hay así... mucho y es más complicado. Claro. Yo imagino ese viste cuando estás no sé, en un restaurante y le, le das la tarjeta al mozo que sí. y decís bueno sí. ahí capaz que le sacó una foto con el teléfono sí. y tiene todos los datos de mi tarjeta. Sí, sí. sí. Como sí, que no sí, es tan sí, complicado sí, no, no. No, eh, hacer esa estafa, digamos. No, por eso es que tienen hay que tener, que, hay que tener eso, ¿no? un control enorme, sí, sí, sí. Con uno por ahí desconfiado, decir, no va a pasar nada hasta que te pase. Sí, claro. Y después te aparece una compra que te que pagar. Sí. Es difícil desconocerla, pues si salió yo, de tu tarjeta los es difícil. Bancos igual... A mí me da mucho temor, perdón Agustina, por ejemplo, el tema de la, de, de, de la virtualidad. ¿Sí? Hoy me da miedo que alguien pueda agarrar mi teléfono y qué sé yo. Pásate, lo hackean y te pueden... Yo creo utilizando. que ahí la, la... y por ahí es un, un tema de desconocimiento, tienen muchos mecanismos de seguridad generalmente. La verificación en dos pasos. verificación en dos pasos, sí. desde las redes sociales hasta billeteras virtuales como Mercado Pago y eso, con lo cual es muy difícil o sea tiene que ser un hacker el que el que te lo robe uh -huh. si no es muy difícil que te que puedan entrar a tu cuenta pasa que mucha gente no lo sabe y no lo activa y bueno después es fácil ingresar sí sí sí sí igual este no obstante hay muchos este hay mucho hackers hay mucho de esto me parece que en ese sentido habría que revisar un poco también las medidas de seguridad por parte de los bancos y, uh -huh. y eh, digamos de todo eso en... en de proteger, digamos, a un consumidor que digitalmente... Digamos, Pero a mí me pasa no que sabemos. a lo mejor eh, por, por la cantidad de consultas y además el banco eh, ha tenido que, en, en los últimos meses, darle la venia al consumidor porque efectivamente le hicieron una compra que en realidad él no hizo y se la están cobrando. Sí. Pero con ese objetivo de muchos bancos, no sé si les ha pasado a ustedes que ya te están informando por mail de todas las compras que haces con la tarjeta de débito y con la tarjeta de crédito, o sea te llega un mail y te dice sí. alerta por tu compra hasta lo puedes activar vos incluso Sí, al, entonces al alerta. está bueno porque vos, no, te, vos es, no como, es como un seguimiento que vos sí. haces por tu mail y te das cuenta si efectivamente eh, es la está corre usando, no, corresponde no, claro. a la compra que vos claro, hiciste claro, claro, claro. Sí. porque sí. si te llega un mail del al que alguien hizo una compra y vos no le hiciste lo puedes eh, denunciar ahí de más. Rápidamente. Claro, rápidamente. sí Sí. de todas maneras este digamos yo insisto en lo mismo que acá hay que partir y hay que hacer una educación al consumidor más en estos momentos que cuesta todo tanto y que uno hace con un montón de esfuerzo imagínate, decís, bueno, a ver qué promoción 30 cuotas para un televisor cuotas para esto cuotas entonces me parece que este y también eso es responsabilidad por parte del sí, banco por ahí me parece que también muchos con eso de las 30 cuotas lo que vas perdiendo es que, que tenías ya de antes este, para hacer la cuenta final. Porque vos, vos sacás algo en 30 cuotas, después viene otro y dice, yo me compré, le, tengo el tele en 30 cuotas, la zapatilla en 3, eh, la nafta en 2, el supermercado en, en 6, y en un momento se me o sea, a fin de mes se me juntan todas, sí. y, te, y terminás pagando, no sé, 20, 30, 40. O sea, también eso me parece que tenés que tenerlo muy presente. Claro, claro. Porque pues. al final vos para pa, a fin de mes todas las cuotas que se te juntaron. No solamente la de tele. No es solamente la del yo tele. Yo creo que, hay que, que también tiene que ver con una... Eh, una transparentar el Estado todo esto. Es decir, digamos, el tema de... Eh, a ver, digamos, todas las personas que, eh, que realmente no pueden pagar, que yo creo que en este momento son su amplia mayoría... mayoría. Porque vieron que hay una cosa, digamos, había siempre como un prejuicio moral. Es más, hace muchos, muchos años... Este, en una empresa, cuando vos trabajabas y te caía un embargo en el sueldo, eh, eso era objeto, estoy hablando de hace muchos años atrás, pero eso era objeto de... Eh, que pudieras tener una situación claro. y un problema futuro laboral, ¿da? te miraban mal. este Y eso es una situación, bueno, que por suerte hoy no sea bastante hipócrita, pero la gente se siente mal cuando les caen en sí, manos, veo, los sueldos. Claro, claro. Entonces me parece que hay que transparentar esto por parte del Estado y decir, bueno, esta gente, ¿tenemos cuántas personas? O sea, eh, digamos, basarnos en estadísticas. Y, Aquellas personas que necesitan financiación, ¿qué hacemos como para que sean soportadas eh, digamos esos préstamos uh -huh. a tasas normales, a tasas que no claro. sean usurarias y sean soportadas por el deudor, Porque el acreedor que además, y el Estado? En general, quiere cumplir. Lo que pasa es que a veces no, no le da más el bolsillo y no, no, no pueden, pero en general, esa gente vos les das y te, te lo va a pagar siempre sí. y cuando pueda.